Gente, a ver, ¿qué dejamos para venir a ver hoy a la escaloneta, a ver a los campeones? El laburo. No. Pará, ¿pero dejaste eh... el laburo por hoy o lo dejaste y ya está? No, no, un saludo al jefe Rolly de Funes y de Rosario de Central. Eh, un saludo, se está enterando por la tele. Por ah, te la... ¡Ah! no fue con permiso. Al... al lugar llegó un certificado médico que, bueno, ya per... estoy bien, estoy ya. Ah, bueno, ¿qué decía el certificado médico? que estaba con una diarrea, pero ya está, ya te se cortó, te juro que se cortó. ¿Cómo está? ¿El viaje hizo magia? No, y... eh, mágicamente aparecía acá en el Monumental con mi amiga y digo, ¿qué ¿Y onda? Y ya está, y ¿Sí ya, ya está, está bien, ya no ¿verdad? necesitas ir al baño, puedes te tomar. Juro. Pues... Rolly, te juro que trabajo doble todo el año, pero déjame. De... Ah, ahora, ahora, ahora viene el julepe del telegrama. No, mañana, mañana, hoy somos campeones del mundo. Hoy no importa, ah, hoy, somos hoy somos campeones del mundo.